Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y estamos en el módulo número 3 del curso gratuito Quiero Emprender, ¿por dónde empiezo? En este video de lo que vamos a hablar es acerca de cómo conseguir tus primeros clientes. Si has montado tu negocio digital y estás empezando y tienes algunos clientes, seguro que te estás preguntando, ¿cómo puedo llegar a más clientes? O quizás todavía no tienes ningún cliente y te estás preguntando, ¿cómo puedo conseguir esos primeros clientes? O tal vez estás por empezar y no sabes cómo vas a hacer y cómo vas a a resolver esta parte, la de conseguir clientes. Es la duda que todos los emprendedores cuando comenzamos y cuando damos nuestros primeros pasos, nos hacemos. La pregunta que todos nos hacemos ¿Cómo y de dónde voy a sacar yo clientes, Cómo las personas se van a enterar de lo que yo hago y van a querer trabajar conmigo. Bueno, en este video vamos a hablar de ello, pero antes de empezar te recomiendo que si todavía no has visto los anteriores videos, vayas a hacerlo. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita en donde te saldrán los primeros videos de este curso para que puedas hacer todo este camino paso a paso. Como ya te he dicho en anteriores videos, es importante que veas cada uno de los videos y sigas el camino porque lo he pensado estratégicamente para que puedas crear un negocio digital de éxito si ya lo has hecho sigamos con lo que estábamos hablando en este vídeo que es acerca de cómo vas a captar tus primeros clientes pero antes de comenzar a hablar de ello te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos que voy a publicar aquí en mi canal. Así que suscríbete y ahora sí, dicho esto y mientras lo haces, comenzamos a hablar del tema de hoy. Cómo captar tus primeros clientes como emprendedor digital. <risa> Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que tienes que hacer para captar tus primeros clientes como emprendedor digital? Cuando comenzamos con un negocio, la primera de las cuestiones que se nos plantean es ¿De dónde yo voy a sacar clientes? ¿Cómo la gente va a querer trabajar conmigo? ¿A dónde tengo que ir a buscar clientes? ¿Qué puertas tengo que tocar? Bueno, de ello vamos a hablar. Yo también evidentemente pasé por esta situación, así que te entiendo en el momento en el que estás, en la fase en la que estás, yo tampoco sabía realmente cómo empezar y yo evidentemente día después de años de haber montado mi negocio digital lo tengo más claro y me hubiese encantado ver este vídeo y que me expliquen este paso a paso la primera eh, de las cuestiones que quiero dejarte en claro es que uno de los errores que cometemos los emprendedores cuando creamos un negocio digital es pensar que vamos a publicar en redes sociales o vamos a crear una página web y que listo, ya con eso tenemos todo resuelto. Van a comenzar a llamarnos las personas, a decirnos que quieren trabajar con nosotros, que somos su eh, profesional indicado para ayudarlas, que somos su solución al problema que tienen, pero no. Quiero que sepas que nada de esto va a suceder si detrás de ello no hay más acciones. Tú tienes que tomar acción para captar tus primeros clientes. La primera de las acciones que te recomiendo es que te sientes, que tomes tu teléfono, que cojas tu teléfono y que mires toda esa agenda de contactos que tienes y que analices a cuáles de las personas que tienes dentro de tu agenda podrías llamar para ofrecerle tu producto o tu servicio. Muchas veces no nos damos cuenta que realmente nuestros clientes están dentro de nuestra propia agenda, dentro de nuestro teléfono. Por lo tanto, analiza si tienes... Dentro de tu agenda, personas a las que le puedas ofrecer tu producto o tu servicio o personas que te puedan conectar con otras personas interesadas en tu producto o tu servicio. tienes si un amigo que trabaja en X lugar, háblale, pregúntale si su jefe estaría interesado, si puede conectar con él, si puede facilitarte un correo para que envíes una propuesta. Si eh, él está por crear un negocio o acaba de empezar un negocio y necesita de lo que tú estás vendiendo, de lo que tú estás ofreciendo. Es muy importante que revises esta agenda porque probablemente ahí ya tengas contactos a los que puedas ofrecerle tu producto o tu servicio. Y evidentemente será mucho más fácil generar tus primeros clientes, las primeras ventas con personas que ya conoces o con personas que puedan recomendarte. Así que ese sería el primero de los pasos que yo seguiría. El segundo de los pasos sería el hecho de ponerme a crear contenido en redes sociales. Piensa que es muy importante que las personas que van a trabajar contigo conozcan un poco más de lo que tú haces y cómo tú puedes demostrarle que tú eres un experto, que tú dominas esa área en concreto, que tú Sabes de lo que estás hablando, creando contenido que aporte valor, que resuelva las dudas, las preguntas que tenga esa audiencia y ese público objetivo en concreto. De esta forma, cuando las personas investigan para saber si trabajan contigo o no lo van a hacer, van a encontrar un contenido de mucho valor y van a ver toda la valía y todo lo que tú les puedes aportar como profesional. Y sí, digo cuando investiguen, porque evidentemente antes de dar el paso a las personas... Van a querer ver qué es lo que tú haces, eh, cómo trabajas, eh, si realmente eres su solución o no eres su solución. Te van a investigar, van a buscar sobre ti, van a ir a ver si tienes página web, van a ir a ver qué haces en tus redes sociales. Van a ir a ver si hay testimonios de tu trabajo. Van a ir a ver exactamente eh, qué es lo que tú les puedes aportar. Por lo tanto, es muy importante que tú también tengas ese contenido que te respalde y que demuestre que tú eres un experto. Por eso es tan, pero tan importante... Que crees contenido de valor en tus redes sociales, traza una estrategia dentro de tus redes sociales y crea contenido. En este momento, la primera fase de un negocio, cuando realmente tenemos mucho más tiempo que cuando ya tenemos muchos clientes y tenemos que hacer una serie de gestiones o tenemos que llevar un equipo, por ejemplo, y tenemos menos tiempo, en esta fase es importante que te dediques a crear una buena estrategia de marketing, recuerda que sin marketing no hay negocio, porque sin marketing no hay ventas, no hay visibilidad y lo que tú necesitas es que las personas te vean, que te conozcan, que sepan quién eres. Así que ponte ya mismo a crear ese plan de marketing, esa estructura de contenidos, esa estrategia de contenidos, qué es lo que, en qué redes sociales vas a hacer, qué es lo que vas a hacer, en dónde vas a estar, por qué vas a estar ahí, en dónde está tu cliente ideal, cuáles son las dudas que tiene tu cliente ideal, qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita, cuál es su dolor, cuál es su problema, qué puedes tú aportarles. Céntrate en todo ello y crea un muy buen plan de marketing, de difusión de esos contenidos, crea un muy buen plan de social media en donde se establezca todo lo que vas a hacer tienes que centrarte en ello porque es muy muy muy importante la otra de las cuestiones la tercera de las cuestiones que te recomiendo hacer para también generar ventas es que hagas networking como te dije antes, necesitamos relaciones necesitamos que las personas nos vean necesitamos que nos conozcan y eso te puede eh, el networking te puede servir esto lo puedes lograr gracias a Conocer gente, gracias al networking, a sociabilizar con otras. Personas con otros emprendedores que están en la misma situación que tú Hoy en día realmente hay muy pocos networkings de forma presencial Yo en su momento cuando comencé iba a eventos gratuitos Evidentemente porque no podía gastar tampoco mucho dinero Pero hay muchísimos eventos gratuitos Y hoy en día el online nos ofrece un sinfín de posibilidades También hay muchas comunidades que son de pago para hacer networking Que también están muy bien Y que realmente hay algunas que valen 15 euros, 20 euros, no mucho más y que es una inversión asequible para un mes pero si no puedes permitirte pagar esos 15 euros o esos 20 euros o tienes que invertir ese dinero en otras cuestiones que ahora consideras que son más importantes para tu empresa busca eventos eh, eventos gratuitos busca networking gratuitos busca personas en redes sociales queda para tomar un café virtual con compañeros eh, por ejemplo Voy a ponerte mi propio ejemplo. Yo soy Community Manager. Tranquilamente podría escribirle a una persona que sea un trafficker, una persona que se dedique a crear páginas web, una persona que se dedique al video marketing, una persona que se dedique al copywriting, una persona que se dedique... Eh, al posicionamiento SEO. Hay muchísimas cuestiones, muchísimas ramas dentro del marketing, por ejemplo, a las que yo les podría escribir y decirle, mira, yo hago esto, he visto que tú haces esto, bueno, eh, quería presentarte una, una propuesta que tenderse a ti, a tus clientes, podemos colaborar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos buscar una forma de colaborar. Entonces, crea relaciones no, evidentemente siempre con este fin comercial, ¿no? De, de detrás también, dentro del networking tiene que haber algo, algo genuino, o al menos lo que yo te, te recomiendo. Pero cuando creamos una red de contactos y de relaciones y comenzamos a conocer gente, es cuando esas personas van sabiendo quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo podemos ayudar, y se les puede venir a la mente decir, ah, yo conocí a alguien en tal evento que se dedicaba a esto, te voy a pasar su contacto, y así te pueden llegar clientes, créeme, yo he basado mi negocio en las recomendaciones, en el networking y realmente te aseguro que funciona. Bueno, cuando digo he basado no me refiero a que solamente depende de este, sino que gran parte de mi negocio, y te lo he dicho ya creo en anteriores vídeos, son las recomendaciones, las personas que trabajan conmigo, las personas que yo conozco y que me consideran una profesional y que saben cómo trabajo y que puedo ayudar a otras personas que ellas conocen y por lo tanto recomiendan mi trabajo. Para ello necesitamos crear esas relaciones, necesitamos hacer networking. Por eso es tan, pero tan importante que hagas networking, que crees contenido para que también esas personas que llegan y que te recomiendan Vean qué es lo que, lo que tú haces. Y por último, y esto no menos importante, es fundamental que tú todos los días te dediques a hacer una acción de venta. Te recomiendo que hagas una acción de venta cada día. Sí, como lo has escuchado, no me canso de repetirlo. Tenemos que realizar todos los días una acción de venta, por más mínima que sea. Una acción de venta puede ser... Buscar a una persona dentro de mi agenda y llamarla y decirle, oye, mira, me estoy dedicando a tal cosa. Puede ser publicar un contenido de valor enfocado en el dolor de mi audiencia. Puede ser crear unas stories contando eh, qué es lo que yo ofrezco y haciendo una venta de mi servicio y publicarlo dentro de mi Facebook, de Instagram. Puede ser hacer, eh, hacer un vídeo de venta para eh, mi canal IGTV Puede ser llamar a una persona que he encontrado a través de LinkedIn para ofrecerle mis servicios. Puede ser eh, crear un grupo de Telegram y ahí eh, hacer una propuesta de un servicio que yo ofrezco con una oferta en concreto. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas acciones que tú puedes realizar para generar ventas. Pero es importante que cada día, de lunes a viernes, realices una acción de venta. Puede ser también crear email marketing. Hay sin fin, sin fin de acciones que tú puedes realizar para generar ventas, pero es importante que las hagas, que asumas el compromiso de que tú eres quien tiene que tomar acción para conseguir esos clientes. Como te dije al principio de este vídeo, no se trata simplemente de abrirte una cuenta de Instagram y publicar contenido o de crearte una página web y sentarte a esperar a que te lluevan los clientes. Esto no funciona así. Eres tú quien tiene que tomar acción, quien tiene que salir adelante y quien tiene que decir voy a salir a buscar los clientes que me merezco tener porque tengo una propuesta de valor muy, muy buena y puedo ayudar a muchas personas. Entonces... Realizar cada día una de estas acciones de las que te he mencionado o de las que a ti se te ocurran porque tú también puedes pensar en cuáles son esas acciones que te pueden llevar a tener más clientes es fundamental. Así que tienes tarea, tienes que cada día definir, pues ahora definir en realidad cuál va a ser esa acción que vas a realizar cada día dentro de tu negocio y asignarle 15 minutos a realizar esa acción. Esa, esta acción me va a llevar... 15 minutos y hoy voy a hacer esto por mi negocio y esto me va a ayudar a generar una, una venta, ¿sí? Así que bueno, tienes tarea, como dije, tienes que definir cuáles van a ser esas acciones y sobre todo comprometerte y hacerlo, porque no se trata simplemente de crearme un calendario y luego decir, bueno, hoy no, mejor mañana, hoy tampoco, mejor pasado, hoy no, hoy no puedo, hoy no tuve tiempo. No, tienes que asumir el compromiso y tienes que hacerlo, esto es fundamental y es importante para tu negocio. Espero que este vídeo te haya servido. Si es así, déjame tu like, déjame tu comentario si te han quedado dudas también. Ya sabes que, como digo siempre, me encanta leerte, me encanta responderte, me encanta crear contenido respondiendo tus dudas. Así que si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y estaré encantada de ayudarte, de responderte e incluso de crear un vídeo respondiendo a esa duda que tú tienes para ayudarte y aportarte mucho, mucho valor. Me encantará también que te suscribas, que formas parte de esta comunidad dentro de mi canal de YouTube. Me encanta tenerte aquí, que esta comunidad vaya creciendo, que me des tu apoyo. Suscribirte es la forma de apoyarme e impulsarme para seguir creando más contenido y más cursos gratuitos como estos en los que te quiero ayudar a crear un negocio digital de éxito. Súmate a mi canal de YouTube, suscríbete y nos vemos la próxima semana en un nuevo módulo de este curso Quiero emprender, ¿por dónde empiezo? Nos vemos. Chao, chao.